Bien, este desafío es así eh, Gracias a mis amigos Andrés y Luis Que me ayudaron a cranearlo eh, a, Y a diagramación Que me hicieron como 86 placas Agarré dos imágenes Agarraron los chicos dos imágenes sí. Y van a tener que sacar el nombre del famoso Uniendo esas imágenes Ay, Ay, qué divertido. Divertido. Sí. Bien, entonces El que lo sabe, me levanta la mano Y lo dice primero oh, okay. Okay. Bien, Vamos con la primera placa A ver Margarito un... Terere. No, ¿qué? Es Flor alguien Stephanie. famosa. Es alguien famoso. Es, eh, ma... es alguien famosa. Voy a dar una pista. ¿Qué es la primera imagen? Margarita. Margarita, Margarita Barrientos. Es... No, más genérico. ¿Qué es la Margarita? Flor, Flor Chamamé. Flor de, Flor de... Chicos, ¿dónde se escucha Chamamé? ¿Dónde está? Corrientes, Litoral, Mesopotamia. No, no ¿cómo se Flor de los Chaco. eventos? Los eventos. Peña! Chicos. ¡Flor Peña! Flor Peña. No. <risa> Florcito. Vamos petejolo. con la próxima. Ah, flor, flor, flor, venga, eh, hermano. <risa> estuvo muy bien, estuvo muy bien. Vamos con la segunda. Dale. A ver. A ver. Sí. O sea, no justicia. Es es eh, las dos imágenes forman un nombre. Un no, el nombre y, y el apellido, claro. Forman un nombre. ¿Qué viene la primera imagen? Martillo. Martillo, bueno, chico ¿y el, mar, el martillo que está ahí qué significa? A ver, Marley. Si la... ¡Marley! ¡Marley! bien, bien. Que... Vamos. ¡Bien! Espero dale, que ya se estén dale. jugando también. Vamos con la próxima. A ver, a ver. ¡César Rolano redón. Claro. Muy bien. A toda la gente de Puerredón que nos mira. Tuvo rapidísimo. Vamos <risa> con la próxima. Muy rápido. A ver. Esta me encanta. Ay, no sé, pero se la dejo a la Clari. Diego Pisa. No, <risa> no, Diego Pisa. Ay, Diego me... Torres. Muy bien. <risa> Diego Pisa. Se la dejo a la Clari loca. Sí. Viste, qué amoroso. Pero ¿cómo Diego estamos, Pisa? Luca. Déjate que sos mi primora. Diego Pisa me encanta. Vamos bien, con el próximo. <risa> Yo no un Ay, este, eh, Julio Boca. No. ¿Eh? ¿Quién no. es ah, él? Andrea, <risos> Andrea Boca. Andrea Boca. Andrea Boca. Andrea Boca. Andrea Boca. Andrea Boca. Andrea Boca. Como seguro, Andrea Boca. Me gustaría que todo fuera actualiza porque Juanita, cuando se va dando cabos empieza. No, desesperación, la desesperación, la desesperación. Si quiero. Estoy en Carlitos, bala. Carlito A Carlitos Bala que no dejó tan recientemente. Mira qué un homenaje para Carlitos. Un triple bala. Sánchez bala. Dame. Dame. Beso a Carlitos. Mira. Mira <risa> que. Ay, Ay qué, qué, claro. te recordamos Carlitos. <risa> qué buen. Sánchez bala. <risa> maravilloso. triple bala. Ay. Este es muy bueno. Nuevo <risa> canasto brinde. <risa> <risa> no, para. Clara se. Clara se brinda Clara se chincha. Cla Clara Cés, Chinch. <risa> Dime de nuevo en del canal. Pum, muy clara, bueno. Clara es ¿Sí? De sexto. ¿La clara. clara. Chin. favorita. Es del chin chin. Es bueno, muy bueno. Sí. Es que Chicos, con, con mis amigos. Pasamos a, esta la a la grabación. Vamos a la próxima. Luca Castro. Ay, me gusta. Es buenísima. Qué raro con la copa. Algo de finero. De Cristian. De Cristian. De Cristian. De son otras eh? familias. Son los... No, la, la rama talentosa, la, la rama de Cristian. Es muy bueno. Es muy, divertido. ¿Terminó? muy divertido. ¿Terminó? Terminó. Ay, Ay, qué pena. Buena. Perdón. Bueno, después tengo otra. No sabes lo que me costó pensar. Gracias, Andrés y Luis, por ayudarme. Estábamos. ¿Y cómo puede ser? Mira, muy bueno. Hay que repetirlo, ¿eh? Hay que repetirlo. Mira quién es la educación. Es buenísimo. Buenísimo, Lucas Castro. Me encantó. Muy bien. Gracias, Perla.